Eh, del administrador de red, de gente de conectar o sea, cómo es que entra el aula y las cuestiones que van generando dentro del aula y toda esa cantidad de cosas que comienzan a ocurrir lo, lo Es decir, dos formas de trabajar con la computadora, las cuales hay gran diferencia entre una y otra. Si bien el objetivo, las cosas que queremos hacer las podemos hacer con las dos, el docente o el chico la prende y se encuentra con que aparece una pantalla y se si queda asombrado, no sabe qué hacer con ella, entonces por ahí a veces queda mirándola. Y la computadora está programada para que si alguien la queda mirando y no acciona el teclado, simplemente la flechita para bajar o para subir. La computadora resuelve insistiendo en lo que todos conocemos, o más conocemos como transitado, que es el software operativo, en este caso Windows, una distribución de Windows. Si alguien optara por bajar la flechita cuando lee la palabra Linux, se encontraría con lo que vamos a charlar hoy, y con todo esto ofrece el software libre. Cuando uno dice la, la opción de Linux, un docente que está interesado y no, no se paraliza frente a la computadora, con la computadora pasar lo mismo lo vamos a buscar el día que llamamos por teléfono a eh, la contraseña es alumno, tan simple como eso el usuario que pone es alumno y la contraseña es alumno entonces una vez que supera esa otra dificultad que es la contraseña, sí entra a la distribución de Linux y comienza una adaptación la cual vamos a charlar y vemos qué pasa en las escuelas con esa adaptación de software libre yo le diría eh, el arranque global entonces nos permite, en estas máquinas, y es recomendable que así se vaya, por lo menos en nuestra experiencia de tres años de transitar escuelas, lo del arranque oval, la opción de elegir, la libertad de elegir qué sistema operativo voy a utilizar. Pero también tiene toda la posibilidad de que alguien me cuente lo que no estoy diciendo de qué se trata. El software propietario sería lo que conocemos todos como Microsoft, o, o Apple, distintas marcas que tienen licencias y desarrollo, y claramente se si lo define como software propietario, podemos decirlo rápidamente y sencillamente a todo aquello que yo debo tengo considerar como tengo me lo ofrecen. Es decir, no puedo modificarlo, no lo puedo cambiarlo. Quiere decir que si a alguien se le ocurriera cambiar la, la crucecita boca con la que se cierra una ventana, en Windows, y todos conocemos, no hay posibilidad de hacerlo porque así fue diseñado y así es como quiere que se utilice. Eh, sin embargo, si optamos por el software libre, hay muchísimas distribuciones, algo como su mencionar. Allí se presentan cuatro características que hacen la definición del software libre. Y vamos a hacer un pedido muy gordito, unos minutos nada más, donde lo explica claramente. Y después continuamos. El software libre es la denominación del software que respeta la libertad de las personas usuarias para modificar el software obtenido, usarlo, copiarlo, estudiarlo, modificarlo y redistribuirlo libremente. Esta confusión viene de que en inglés la misma palabra, free, significa tanto libre como gratis. Así pues, se ha de pensar en libre como libertad de expresión, y no como en gratis. De hecho, muchos programas gratuitos no son libres al no contemplar las cuatro libertades de las personas usuarias del software que se tiene que respetar. 1. La libertad de usar el programa con cualquier propósito. Libertad cero. En cualquier tipo de sistema informático. En cualquier clase de trabajo y cualquier tipo de persona. 2. Libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a tus necesidades. El acceso al código fuente es una condición previa para esto. 3. La libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar a cualquiera. Las copias pueden ser con o sin modificaciones, gratis o cobrando una cantidad, a cualquiera y a cualquier lugar. 4. La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. En ninguno de estos casos es obligatorio comunicárselo a la persona desarrolladora o a alguna entidad específica. Una forma de garantizar estas libertades es la licencia Copyleft, que es la regla que implica que, cuando se distribuye un programa, no se pueden agregar restricciones para denegar a otras personas las libertades centrales. Existen muchas más licencias para la distribución de software libre, algunas de ellas muy similares, como las relativas al movimiento de código abierto. Cuando un producto de software libre empieza a circular, rápidamente está disponible a un costo muy bajo o sin costo alguno. Al mismo tiempo, su utilidad no decrece. Esto significa que el software libre se puede caracterizar como un bien libre, en lugar de como un bien económico. Este coste bajo o nulo lo hace muy atractivo, no solo entre los países en vías de desarrollo, donde el coste del software propietario es prohibitivo. También las grandes compañías obtienen su beneficio en el uso, desarrollo y distribución de este tipo de software por no hablar, de las personas o empresas que finalmente se benefician directamente. Ejemplos de programas de software libre son las diferentes distribuciones de Linux o el paquete ofimático OpenOffice. Este es un CD de una distribución muy conocida, su nombre es Ubuntu. Ubuntu es una palabra africana que el significado podríamos tomarlo como todo para uno, uno para todos, trabajo colaborativo y demás. Esto es una distribución que llega a una escuela, por ejemplo ¿sí? Que llega directamente a una caja a una escuela que está en un proceso de inmigración Es decir, que quiere introducir el software libre entre sus alumnos Allí alguien hace copias Esto generalmente se lo conoce como piratería cuando hablamos de software privativo O una película, o una distribución de Office Y aquí es totalmente legal hacer eso O sea, puedo hacer copias e distribuirla entre toda la escuela y más allá Bien La diferencia principal entre el software libre y el software propietario no es ni su forma ni su funcionamiento. La diferencia principal estriba en la mentalidad que hay detrás del software. El software es una idea, una creación intelectual, igual que la música, la literatura o una receta de cocina. El software propietario se parece a un apetitoso pastel industrial. Bien presentado, en un envoltorio bien cuidado y con un olor delicioso. Pero si queremos ver los ingredientes con los que está hecho, ¿dónde están los ingredientes? El pastel resulta muy apetitoso, pero no podemos ver sus ingredientes, así que no inspira demasiada confianza. Además, eso puede suponer un problema. Las personas con necesidades especiales no sabrán si el producto se adapta a sus necesidades o no. Decidimos hablar con la empresa de nuestro pastel de software propietario. Es necesario que publiquen la composición del pastel. El señor que nos atiende al teléfono no parece muy contento. Dice que no puede poner los ingredientes del pastel en el envoltorio porque otras empresas podrían imitar sus pasteles. Costó mucho trabajo crear y mejorar su receta. Necesitan protegerla. Parece que esta empresa depende demasiado de su receta como para poder ocuparse de las necesidades de otras personas. El software libre funciona de forma diferente. Es más como la receta de la tarta que hace la abuela. A la abuela le gusta cocinar y hacer tarta para ella y para sus allegados. A algunos de sus nietos también les gusta la cocina, así que la abuela les da la receta de sus tartas. Luego cada uno en su casa hace una tarta y la comparte con los amigos. Pero las tartas ya no son iguales. Cada uno modificó un poco la receta para adaptarla a sus necesidades. El siguiente día que se juntan en casa de la abuela, cada uno tiene una nueva receta que compartir. Incluso uno de los nietos, que tiene una panadería, decidió usar una de las recetas para hacer tartas en su negocio. El próximo día que se junten, él también tendrá una nueva receta que compartir. El software libre es cooperación. El software libre es compartir. El software libre produce el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. El software libre crece y mejora muy rápidamente... ...gracias a las aportaciones de su comunidad. El software libre es racional...